¿Qué pasó, comadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos grabando? ¿Para dónde? Para Ciber TV Digital, comadre. Ah, saludos. Mándale saludos a toda la gente. A toda la gente de Hidalgo, Nuevo León, de Mina, solo todo el, el cañón, de ahí. el cañón. Oiga, todo el comadre, ya la veo happy, happy, feliz. No, no, no, es agua fresca. Ah, qué esperanzas. Entonces así es su mood, feliz. Siempre. Yo siempre soy alegre. Oiga, ¿ya lista para ver a Cumbiamberos? Ah, con todo, vamos con todos con los cumbiamberos. y ¿Sí le gusta o no? Claro que sí. ¿Segura? Claro que sí. considera fan de Hueso Colorado? De Hueso Colorado. Ay, ah, no, así me dicen varios de aquí. Y luego cuando les digo que le voy a regalar la foto, no se sabe ninguna rola. Ah, no, hay que saberse las rolas. Eh, ¿Usted se las sabe? Pues me las sé y las bailo también. Muy bien, entonces, ¿quiere la foto con cumbiamberos? Claro que sí. Yo se le voy a regalar la foto con cumbiamberos en este momento, pero quiero que me diga en menos de cinco segundos... Tres rolas de cumbiamberos Cinco La cuatro, de Eras Tres La de Cuatro dos, No, no ya De porque no me las pides muy rápido Llama ¿Cuál más? Llama, oiga Llama, Oiga, le voy a regalar la foto porque me cae bien ah, muchas gracias porque trae toda la actitud Claro, yo siempre Entonces, ¿se lleva la primera foto la señora? María Isabel. María Isabel se lleva la primera foto con Cumbiamberos RS y ahorita van a ver la cápsula donde toda la raza va a estar subiendo por parte de Cibertv Digital. Muchas gracias. No, gracias a usted. Que tenga buenas noches. Igualmente. Y ahora todos estaremos allá con los cumbiamberos. Claro que yes. Claro que Wax. Grite, grite. Uh!